No, okay. Cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro en la Iglesia María Madre, acompañado del de Padre Ramón Alejo, cariñosamente el Padre Moncho. Padre, buen día. Estamos en vivo para Telenor, Canal 10, programa de mañana. ¿Cuál es su opinión sobre la entrega realizada eh, de los apartamentos en el día de ayer por parte del de INVI y la Gobernación Provincial a dirigentes del PLD? Bueno, para mí no ha sido ninguna sorpresa, eh, siempre más de lo mismo y yo esperaba esto, porque ya uno está acostumbrado, aquí el Estado, el gobierno no, no, no gobierna para el país, sino para su grupo. Y lo que me da más pena es que en una situación como esta, lo que estaban desempeñando esos apartamentos, ahí los aguayos con contagiados con el COVID, Sencillamente digan ya, cerramos esto, no se, seguirá, se seguirá, seguirá utilizando para los enfermos de COVID porque tenemos que dar esto a los compañeritos de la base. Para mí eso es inhumano, indolente, eh, falta de, de, de, de respeto también a un pueblo. Y, pero no me sorprende nada de eso, eh. no sé por qué al pueblo le sorprende esa cosa. Eso es lo normal que ocurra aquí. Es lo, lo justo, es lo moral. ¿Es lo ético? No, no, y eso es lo que la lástima. Y a veces uno dice, ¿pero qué está pasando? Eh, yo espero que San Francisco de Macorís sepa tomar postura ante esta situación. Esos apartamentos lo empezaron a hacer seguro pensando en alguien, y yo no creo que fuera pensando en compañeros de base, pero han virado todo. Como ya se van, como ya están fuera, como ya tienen que repartirse el botín, lo que queda del botín tienen que repartírselo. Eh, ojalá que esto tenga una salida. Como hoy por ahí diciendo, yo sí creo que tuvieron que ser más humanos y más justos. Y por lo menos si son noventa y tantos eh, eh, apartamentos, pues una gran parte eh, distribuirlo o entregárselo a personas de lo que, Prácticamente están viviendo en lugares que no les corresponde. Ahí tienen toda esa zona de Barrio Azul, La Flore, el eh, mismo 24 de abril, hay una casa que se están ya yendo a pique porque el río le, le, le ha llevado parte. Y ver cómo se hacía esto con más justicia y más respeto al pueblo. Pero, ¿cuándo nuestros dirigentes políticos, los gobernantes, han respetado al pueblo? Yo no lo he visto todavía. Ojalá algún día empiece y tendrá que empezar. Bien, escucharon ustedes las declaraciones del de padre Moncho, quien calificaba como lamentable la entrega a dirigentes del PLD de los apartamentos de Aguayo. Destacar que este proyecto habitacional ya llevaba concluido más de un año, sin embargo, eh, esta se mantenía la entrega de esta se mantenía paralizada y ya en el día de ayer... Fue realizada en un acto celebrado, encabezado por el director del INBI Mayovanés Escoto, y el gobernador provincial, Luis Francisco Núñez Pantaleón. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.